Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Les habla el doctor Ramón Ramírez Serazo. ¿Se escucha bien? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el, el tema del día de hoy es el de, de, de la coyuntura de, las, de esta semana, ¿no? Que ha estado... que ha estado eh, siendo... monitoreada por... no quiero decir voto de confianza, ¿no? Que es este... Un tema fundamental, ¿no? Y en segundo lugar, el, el tema que voy a tratar es el problema de la viabilidad de del gabinete, lo que se viene a futuro, para que más o menos este, ustedes entiendan cuál va a ser el desenlace de toda esta, esta coyuntura, ¿no? Que se abre el día de... Que se abre el día de... De ayer, la, la coyuntura ha tenido otra... Punto de inflexión, porque desde el 28 de julio hasta el día de ayer, 27 de agosto, ha habido una discusión, ¿no? Una discusión sobre si es que el, el señor Este Castillo debería no haber cambiado a sus ministros, acusado de una serie de adjetivos, ¿no? Que han sido propios de una campaña psicosocial que, y que prácticamente le ha quitado 30 días de, de gobernabilidad al país. Una crisis que se ha prolongado de manera innecesaria. Pero ayer, pues, se canceló, ¿no?, esta situación, y lo que sucede es muy simple, ¿no? Ustedes analizan eh, lo que ha pasado en estos 30 días, se dan cuenta que estamos en una situación de empate prácticamente, ¿no? El periodo de Castillo se inició, digamos, con una mala noticia para ellos, ¿no? Perdieron el control del Congreso, y ahí se vio claramente que el bloque de lo que yo llamo la, la, el bloque de derecha conservador neoliberal fascista, logró imponer una mesa directiva, ¿no? que no era la que debió presidir este Perú Libre, porque le correspondía, digamos, este por ser el primer partido que tenía la, prim la primera minoría en el Congreso, 37 votos. Parece que ahí hubieron problemas de, de negociación, y esto, digamos, este, ha ocasionado ¿no? que el, el bloque de oposición tome el control del Congreso. No, la mesa directiva de manos de Acción Popular y los otros partidos que ustedes conocen, 1-0. Ahora se, se jugó un segundo tiempo, ¿no es cierto? Respecto al voto de confianza, al gabinete. Entonces, en esto ha habido una serie de problemas que quizás muchos de ustedes no conozcan, ¿no es cierto? Pero es importante, digamos, este resumirlo. Fíjense, hasta el, hasta el día viernes, este castillo había tomado la decisión de cambiar al, al primer ministro Villas. Había este, la decisión de cambiar ya a los cuatro ministros que habían sido golpeados durante estos 30 días, al ministro de... empezando por el ministro de Trabajo, que está ligado al morales el ministro del Interior, que es un fiscal a quien me acusan malamente de, de, de no haber renunciado a tiempo, a su, a su, a su condición de fiscal, el ministro de, de Defensa, ¿no? A quien lo acusan de, de haber sido dado de baja de la policía, o sea, para, eso, para ellos eso es un demérito y finalmente el ministro de Cultura, ¿no? de, de, de haber tenido, este o de tener denuncias en el radio de mujeres. Aparte de esto, la, la carga más importante, la, el, el tiroteo más importante ha sido dirigido, digamos, a Premier Le De hecho, acusaciones de proscenderistas, de misógino Bueno, el, el presidente Castillo fue presionado, fue, de cierta manera, puesto contra la pared. Y cometió el primer error. El primer error es haber cambiado al, al profesor Beja de la Cancillería, ante tanta presión que existió de parte del de partido militar y, lo, y del bloque este de derecha neoliberal, con acusaciones que no tenían mayor sustento, este, el presidente decidió, no utilizando apellido pedir la renuncia de Beja. Eso creo que fue una debilidad calculada, medida por el bloque de derecha para que, más adelante, pedir la cabeza de los otros cinco ministros, incluida la cabeza de Bellido. Y la cabeza de Guido estaba en bandeja hasta el día viernes, sábado, en que se produce una reunión entre Vladimir Cerrón, el señor Názar de Ido, con el presidente. Y también la presión de la red la presión de la, de, de la gente que había apoyado por. A, había votado por, por el presidente Castillo en la segunda vuelta, que no son de Perú Libre, que no son comunistas. Entonces, sé, había una, hay un problema en un pase serio, ¿no? Si el presidente Castillo hubiese tomado la decisión de remover el anterior oído hubiese cometido el más grande error de su vida política en estos momentos. Lo que prácticamente entregaba el gabinete del gobierno, habló que de derecha a los grupos de poder económico, a los caviares, que es la estrategia que habían trazado. La estrategia está en una estrategia interna, o sea, tienen caballos de Troya dentro de, del gabinete, dentro del grupo de Perú Libre, ¿no? y hay una estrategia hacia afuera, no donde la puente de lanza, digamos, es este, fuerza popular con el grupo de renovación popular, ¿no? que movilizan a alguna gente, a algunos paramilitares o militares en retiro, no para hacerla, sentir la sensación de que en el Perú hay desgobierno, hay caos, hay anarquía, ¿no? la gente no está contenta con el Castillo, con los comunistas. Entonces, este, esa reunión ha sido importante, porque logró que el presidente Castillo retrocediera, ¿no? en su intención de cambiar la vida. Y es una buena rectificación, porque el voto de confianza que hace le ha, ha demostrado que en realidad el bloque de derecha es un son tire de papel en el, en el lenguaje político, ¿no? Son gente que asusta, que coacciona, presiona, mete miedo, arrincona, coacta, a través de todos sus medios, ¿no? Los canales, las radios, los diarios, las revistas. Entonces, la, la, la evaluación es correcta y esta otra confianza que se, que se ha dado, digamos, este, marca un nuevo tipo de relación política en el país. O sea, estamos en otro tiempo político en estos momentos, ¿no? Donde el problema no se ha solucionado. Acá ha habido una suerte de amnistía. Amnistía, digamos, acuérdense ustedes cuando las tropas chilenas invadieron Lima cuando arrasaron Chorrillos, incendiaron Chorrillos, y cuando estaban alcoholizados, la, el ejército chileno no podía combatir. En esa noche, me parece que era el 15 de, de, de, de enero de 1880, los generales de le pidieron a Pierola atacar en la noche. ¿Por qué? Porque el enemigo no podía hacerle frente. Entonces los chilenos se enteraron de este asunto y estratégicamente este, pidieron el armisticio a Pirola y Pirola ingenuamente digamos, este aceptó ¿no? aceptó este, y durante 48 horas cesó el fuego pero una vez que los chilenos se recuperaron de su borrachera digamos, el, el admiticio lo rompieron y, y avanzaron sobre Lima ¿no? en la batalla que ustedes conocen de, de, de Miraflores, o sea, el armisticio es una suerte de preparación para una segunda ofensiva ya sea en el plano militar o en el plano político estamos ahorita en un armisticio, ¿no? Ayer, mejor dicho, que se ha roto el día de hoy, si ustedes se habrán dado cuenta. ¿No? Ante, ante el emplazamiento, ¿no? Ante la persistencia de que se siga cambiando a, a los ministros, ya Bellido ha respondido. Y me parece que es una buena decisión. Golpe por golpe. La derecha le pide a, le pide a, a Bellido, a, a Castillo, ¿no es cierto?, que, que cambie al ministro de Trabajo. Lo ¿no? coacciona. El presidente, el premier, el primer ministro ha respondido, ¿no? Si ustedes censuran a un ministro, ellos van a ser cuestión de conciencia. ¿No? Entonces la, la, la guerra política se ha reiniciado otra vez. Y es una cuestión de, de, de semanas, ¿no es cierto? En la cual lo que importa, digamos, es saber lo que va a Castillo, Cerrón, Bellido y sus ministros en, este, en estos 100 primeros días, porque para mí son decisivos. Fíjense, no, no, no es casual, no es casual. Es cierto que el día de hoy, me parece, o que en la mañana hayan allanado el domicilio de Cerrón, el domicilio del partido Perú Libre. Como yo les había dicho en una, en una este, intervención que hice esta semana y, que, y también el día de ayer en, en la red de, de Ricardo Belmo, me dije a ustedes que el, el, el presidente Castillo, digamos, tiene una debilidad, ¿no? Y, y Perú Libre y Cerrón, el, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional está controlado por el bloque neoliberal de derecha el conservador. Entonces pues van a hacer todo lo imposible, ¿no es cierto?, por meter preso a, a, a Cerrón y de esta manera le, le cortarían un brazo, digamos, a, al gobierno. Ese es el objetivo principal, ahora que no se dice, pero que cualquier analista no se va a dar cuenta, ¿no?, de que las acciones que desarrolla la Fiscalía. Con el, ministerio, con el Ministerio Público, los fiscales adjuntos y toda la, una policía media rara, ¿no? porque esa policía deb debería haber dado cuenta, digamos, de, de estas acciones. Lo que persigue fundamentalmente, digamos, es meter una prisión preventiva, digamos, a Cerrón, llevarlo a Esposado, con un chaleco detenido y hacer de todo eso, o sea, liquidarlo, alquilarlo políticamente y judicialmente. Para le eh, Cerrón, ¿no? sería conveniente que se busque un buen grupo de abogados, ¿no es cierto? Para que pare esta ofensiva, porque no va a parar esto. La cabeza de él está pedida, bueno, y, y acá lo único que tiene que hacer de es defenderse únicamente, ¿no? Y demostrar que no, que él no ha cometido ningún tipo de, de delito, ¿no? Como lo que dice él, ¿no? Porque además a él lo ampara, ¿no es cierto? El derecho es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Que es este, el derecho a la presunción de inocencia. Mientras no exista una sentencia judicial firme, todo ciudadano es considerado inocente. Porque hay ahora, son miras este, sospechas, indicios, ¿no? de un, un supuesto vínculo con el grupo este de los dinámicos del centro, por este, un peseteo, no de cobro de un con no, un que supuestamente habrían financiado la campaña este, política de Libre. Pero esa es este, la punta del iceberg Porque si lo jalan a Cerrón, inmediatamente lo van a jalar a Pedro Castillo. ¿no? Esa es la estrategia. De, de este bloque fascista. Que no va a tener reparo, no va a tener reparo. O sea, olvídense ustedes, no pueda haber, digamos, en ese sentido algún tipo de, de, de clemencia. En, en la guerra judicial es, es igual que en la guerra militar no, buscan aniquilar moralmente, digamos, a, a, al enemigo. El enemigo principal para ellos es Errón, el ¿no ¿sí? cierto? Y el enemigo secundario es, de, es Castillo. Detrás de ellos están Bermejo y, y Bellino. Si Bermejo no se defiende, no, no, no. Si Bermejo no se defiende, lo van a condenar. Se, se lo estoy diciendo el día de hoy, 28 de agosto. ¿Ya? Y aquí juegan mucho los, los testigos, las pruebas que está juntando la fiscalía. Y, y el problema es que me parece que Bermejo está un poco confiado. ¿no? En un juicio no se puede confiar en la acción que, que la contraparte te haga, porque esa es la clásica maniobra del engaño. Que hacen creer que el, el asunto es niño, pero después, cuando te, te detienen y te esposan, digamos, te das cuenta que la cosa ha tenido otro cariz. Entonces, golpe por golpe, me, me parece bien lo que ha hecho Bellido, porque Bellido es más firme, ¿no? Al, al igual que Serrón que Castillo, que Castillo es más débil, ¿no? y, Ya los, los psicólogos, la gente que maneja los psicosociales, ya lo han medido, ya lo han calzado, lo han cansado, lo han cansado este, ya, a Castillo, saben por dónde, dónde darlo. Y acá yo le digo a Castillo, ¿no? Directamente, le digo. Eh, si si, si, si, si, si arrogan, se afloja, ¿no es cierto? En, este, en esta guerra política, porque es una guerra política, si muestra debilidad, si titubea, si muestra miedo, eso va a ser su, su, su final. Porque este bloque de derecha neoliberal fascista, digamos, son como los tiburones, ¿no? Esto huele en el miedo, como el tiburón huele la sangre, Igual. Entonces no le tienen que dar un mínimo, si es que quieren sobrevivir estos, estos, estos años, este primer año al menos. Tienen que actuar, ¿no es cierto?, racionalmente, golpe por golpe. Mientras, ustedes no provoquen, si le provocan, tienen que contestar. No hay otra posibilidad, no hay otra salida en este caso. Acá la tibieza, la, la, la, la, la, las medias tintas, este, lo van a perjudicar a ustedes porque ellos están en la ofensiva, ustedes están esperando ustedes el golpe, no saben por dónde lo van a golpear. Ya, entonces, ese asunto es fundamental. Ahora, el, el, el, el problema, digamos, este el problema, yo hablé con ustedes la semana pasada y les dije que era probable que el gabinete de Guido tenga el voto de confianza. Y estaba, estaba claramente diferenciado. ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ven que hay dos grandes bloques. No, en estos momentos en el Congreso hay dos grandes bloques. Y a nivel de la, del espectro de las fuerzas políticas... Están los bloques, los bloques definidos, ¿no es cierto? Y En el Congreso la eh, expresé, ¿no? Que había unos 50, 48 votos que, que, que podían, digamos, este, votar por la confianza de Bellín. Esto era importante porque es, esto este es un tercer tiempo, ¿ya? ¿no? Entonces, este... Pues Perú no solamente tiene juntos Perú, el Perú que es su aliado. No tiene, no tiene a nadie más, o sea, 37 más 5 tiene 42 votos. No, no tiene a Sonos Perú ni al ni ni ni Partido Morado, que son partidos que están digamos este jugando con el otro bloque. O sea, el otro bloque es mucho más numeroso, mucho más fuerte, pero el problema de ese bloque es que hay una división, ¿no? Entre un bloque, digamos, este, fundamentalista, un bloque, digamos, este, que está dispuesto a decir hasta el final dinamitar todo, encabezado por fuerza popular, por renovación popular y avanzada país, ¿no? Y un bloque, este, y un subbloque ahí, donde está este APP, el partido de Acuña, este, y Podemos Perú que son belitas, que se están moviendo en función de esos intereses. Lo que quiere APP Acuña es que, que por ejemplo, que no le pongan impuestos a sus universidades. Y para eso, digamos, tiene un parachoque ahí este, en el Congreso. Mientras no le toquen los negocios de la universidad, igual en el caso de Podemos Perú, ¿no? Que está buscando este, reflotar su, su universidad. O sea, eso está definido, está claro. En el caso de, de Porqui, idénticamente, y, y no es casual, fíjense. Tanto APP como el Perú Podemos y Renovación Nacional tienen como origen tienen como punto de partida, digamos, el, el mismo partido que es solidaridad, solidaridad Nacional. O sea, ellos son hijos de, de ese partido. Sino que se salieron del partido para armar su, su tienda aparte. Ahora, la, la, la pregunta es la siguiente, ¿no? Están uno a uno en estos momentos, ¿no? Se van por el tercer tiempo. El tercer tiempo tiene que ver, digamos, con los 100 días. Ahí tiene que definirse. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es lo que va a pasar en estos, en estos, en, en estos 100 días? No, no, Acá hay, hay, hay varias posibilidades ¿no? que, que claramente se, se, se pueden este, visualizar a partir de las acciones, de las conductas y de las decisiones que han tomado los grupos políticos. Fíjense, con esta advertencia de debido es, es probable que, que el bloque de derecha vaya a tomar con calma, digamos, este, estos pedidos de interpelación, de censura de ministros por una sencilla razón, no, no tienen la causal en estos momentos, porque con el voto de confianza, todos los, todas las acusaciones que se han hecho, digamos, contra el gabinete, han quedado prácticamente anuladas, así, políticamente. O sea, no hay, no hay argumento en estos momentos válido para poder pedir la interpelación o censura de un ministro. Tendrían que buscar, van a buscar antecedentes. voy a terminar esta parte para entrar a la parte económica. ¿ya? ¿Pero porque qué es importante ubicarnos? ¿Qué cosa es lo que va a pasar de hoy día hacia adelante? ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes tomen sus decisiones. Fíjense, bien. en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para, para modificar este, el, la Constitución. El bloque de derecha ha presentado una moción para evitar que el presidente pueda usar el, el voto de confianza ¿no? como una herramienta para impedir la censura de sus ministros por ejemplo, si ellos quieren censurar al, al, al ministro de, de trabajo por cualquier motivo la, la, la salvación de, de Bellido, del ministro es que el vellido haga cuestión de confianza de esa censura eso estaba en el artículo 133 o sea, mientras ese artículo no se modifique va a ser un poco complicado para este bloque de derecha de tumbarse al ministro no, podrá, podrá tomar tum, a un ministro, pero si Bellido hace cuestión de confianza, todo el gabinete tendría que renunciar, se produce la primera crisis, con, con el primer ministro que, que censura. Entonces van a, se hace un nuevo gabinete, y en el segundo gabinete, si es que quieren pedir la censura de, o la salida de otro ministro, de un segundo ministro, Bellido hace cuestión de confianza, o el que aparezca ahí como, como premier, porque ya no, no va a ser Bellido, hace cuestión de confianza, entonces se produce la crisis ministerial, y sale el segundo gabinete. Entonces, si eso es así ya, el presidente Castillo está habilitado para poder pedir la disolución del Congreso. Entonces, por eso ellos se dan cuenta, ¿no? De que para evitar eso, tienen que modificar el artículo 133 de la Constitución. Para impedir que el premier, que Castillo, pida voto de confianza si es que quieren interpelar a un ministro. Entonces, este, la discusión, el debate se está, digamos, entrando ahora en estas semanas que viene, en el artículo 133. Ya han presentado la modificatoria de este artículo. Pero el problema está en que para modificar este artículo tienen que tener 87 votos. El bloque de derecha. Y tienen que hacerlo en dos legislaturas ordinarias para evitar el referéndum. O sea, si lograron juntar los 87 votos, como creo que lo van a poder hacer, porque ahí se va a sumar este, Acción Popular y APP entonces, este en esta primera legislatura de hasta diciembre, aprueban, y la segunda sería en el mes de abril del otro año. Entonces, en el mes de abril del otro año ya este el Congreso, ¿no es cierto?, la mayoría del Congreso estaría en capacidad de poder vacarlo a Castillo. Ese es un asunto fundamental. fíjese de que, cómo es que un, un medio de control político se convierte en un arma política para poder vacar a un presidente o para pedir la disolución del Congreso. O sea, son 100 días que van a pasar, y la pregunta es, ¿no?, ¿qué va a suceder en, en estos en estos, este, en estos 100 días? Y acá viene la, la otra situación, ¿no?, que, que, que es probable, digamos, que, que ocurra, ¿no? Ya está agotado toda esa estrategia, ¿no?, cierto? todo ese psicosocial del comunismo, del terruquero, de los antecedentes, de que los ministros no, no dan la talla, son gente inexperta, ese momento está agotado. Entonces tienen que abrir el, el bloque de derecha, los grupos de poder y los medios de comunicación, ¿no? nuevas, nuevos relatos, ¿no es cierto? Un nuevo guión. Y el único guión que, que, que existe en estos momentos, y acá dentro al lado económico, es el manejo de la política económica del, del país. Eso es importante. Porque si el manejo de la economía en estos 100 días es negativo, ¿qué cosa significa eso? Si es que continúan subiendo los precios de los alimentos, si, si el, el, el dólar, digamos, se vuelve nuevamente a, a subir, y le dije el pronóstico de que el dólar va a bajar, el dólar está bajando, va a bajar, pero si hubiera una contramedida ahí de parte de este bloque para ingresar a, a un segundo a, un, a, una, a una segunda etapa del pánico financiero, si es que los ministros no logran obtener en estos 100 días logros efectivos económicos en, en el combate a la pobreza y en la eliminación del, de, de, del COVID, entonces Castillo va a tener problemas. Ah, y lo más importante, ¿no? Si es que Castillo no logra, no es cierto este controlar, si no logra resolver los conflictos sociales, los más de 220 conflictos sociales que van a reventar en estos 100 días, empezando por el problema que tienen las bambas. Porque, la, acuérdense, los medios de comunicación van a difundir, van a publicitar en toda la televisión, en todos los diarios, o se van a hacer una suerte de, de difusores de estos conflictos. Todas las huelgas, todos los paros de las enfermeras, de los profesores del grupo de Patria Roja del surte todos los conflictos que hay en, en, en el Perú los van a difundir en cadena nacional. No, Y van a presentar la imagen de que Castillo, de que el gabinete de ellos, digamos, no tiene el respaldo de la población, que no puede solucionar los problemas de, de los peruanos y que, por lo tanto, no tiene capacidad de gobierno. Entonces van a, van a, van a ingresar, digamos, a una suerte de, de boicot, eso se llama boicot social, boicot económico, boicot financiero, para desgastar políticamente al gobierno. Entonces, ese es el gran problema que tiene en estos momentos el presidente. El presidente no puede cometer el error de ir a una división, de una ruptura con Perú Libre ni con Cerrón. Y lo que tiene que hacer, acá la salida inteligente, ¿no? La salida que le va a poder dar estabilidad a su gobierno, que le va a poder dar gobernabilidad relativa, a pesar del boicot que desarrolla el bloque de derecha, los grupos de poder y los medios de comunicación, es fundamentalmente el manejo económico. ¿Ya? No tiene otra posibilidad. Eso con toda claridad. El manejo económico, la política económica, es una herramienta, es un medio, es un instrumento, ¿no es cierto?, técnico. Yo no tengo confianza en Frank no tengo confianza en Belarde porque ellos forman parte de un grupo, ¿no es cierto?, de una élite, ¿no es cierto?, que ha manejado el país, la economía del país. Y el país está como está por culpa de ellos. Y no creo que ellos vayan a, a contribuir, digamos, a, a que el presidente tenga éxito, digamos, en su gestión, ¿no? y el, el, el primero ellos. Entonces, esta es una cuestión de dinero, esta es una cuestión de financiamiento, de, de las políticas públicas, que el premier y el presidente Castillo van a querer, digamos, implementar en los 100 primeros días, al menos. Y esto es un grave, es un asunto muy grave, porque han pasado 30, y, ya 30 días, 30, 31 días de, de gobierno, me quedan 69 días para los primeros 100 días, porque ahí va a ser, este, ahí va a ser el, el cañoneo ya intensivo a partir del, del día 100, y no veo señales, ¿no es cierto?, de que el rumbo económico vaya a mejorar. Cuando no es muy complicado el asunto, ¿no?, el manejo económico. Por una sencilla razón, fíjense, señores, el manejo económico tal como está el país hoy, 28 de agosto, es manejable. Uno, tenemos reservas internacionales por cerca de 75 millones de dólares. O sea, lo que tenemos colchón financiero. Dos, los precios de la salsa, de los precios de los, de los minerales que, nosotros, que, que exportan acá las compañías, este, las transnacionales, está la O sea, va a haber este, más, más ingresos económicos por tributo. Va a haber un poco más de canon. Tercero, el, el, el gobierno tiene ahí la posibilidad de, de cobrar impuestos a las sobreganancias. ¿Para qué? Para financiar los 12.000 millones de soles que ha anunciado el día de ayer el ministro Frankel, que más o menos van a ser el costo de, de, de, esta, de esta primera este, ronda de, de medidas económicas que ha señalado. ¿De dónde va a salir los 12.000 millones de soles? Es dinero que en este momento no existe, tiene que salir de algún lado. El presupuesto ya está definido. Yo soy contrario a que se endeude con el, con el, con el, con el fondo, porque eso significa incrementar la deuda, ¿no? estaríamos ya en una deuda externa más o superior a los 50 millones de dólares y eso causa problemas al país cuando tenemos la posibilidad acá en el Perú de poder financiar esa deuda con recursos propios cuarto una medida de emergencia que lo puede hacer a través de un decreto de urgencia al presidente es ejecutar los cobros por pego tributaria, que tienen este, las cerca de 200 grandes compañías en el Perú que no han pagado hasta ahora, y cuyo listado hasta ahora no lo ha difundido, no lo ha publicado. Tiene que publicar ese listado, porque no es lógico, no es razonable, ¿no es cierto? Que la SUNAT cierre locales de, de pequeños empresarios, multe a bodegueros, a pequeñas empresas, por deber 200, 300 soles de impuestos, ¿no? y se mantenga en un secreto absoluto, digamos, deudas millonarias que sobrepasan los 20 mil millones de soles. ¿eh? En tributos no pagados, que están en juicio. El presidente tiene que dar a conocer al país por transparencia de quiénes son los que le deben a los 33 millones peruanos. Y de ahí puede hacer caja. Esa es una decisión política. O si sea, acá no tiene que pedirle permiso al Congreso, y, y tiene que designarse a un equipo de expertos tributaristas para que puedan ejecutar coactivamente esos Si no quieren pagar voluntariamente, para que lo hagan por la vía coactiva o por la vía más rápida. Y para que vayan al Tribunal Constitucional también a defender los intereses del Perú. Porque ahí en el Tribunal Constitucional está manejado por los grandes estudios de abogados, que tienen controlado ese tribunal. Es el tribunal de ellos, de las grandes corporaciones. Y el Estado está abandonado ahí, no tiene defensa. Y por eso fácilmente que pueden hacer sus arreglos. ¿no? Todos los grandes estudios de abogados que defienden a las grandes minera tienen el control de ese Tribunal Constitucional. Entonces ahí hay 20 mil millones de soles. La, la, la, la corta medida que tiene que definir, ¿no es cierto?, al, al nuevo este, directorio del Banco Central de Reserva, encabezándose, que, que tiene que ser encabezado por un presidente, ¿no? Que, tenga la, que no tenga compromisos este, con los, los grupos económicos, que, que tenga el manejo técnico, ¿no?, e, e, economistas, ¿no es cierto?, que, que tengan, digamos, este, solvencia académica, que sean magistres, que sean doctores, porque el señor de Pelarde y los que están ahí no tienen esos grados, no tienen, no tienen ese conocimiento, están ahí por razones políticas, ¿no?, porque han sido designados políticamente. Entonces, ahora necesitamos un manejo técnico del Banco Central que defienda no los intereses de las grandes corporaciones, como hasta ahora ha sucedido. Porque ellos han defendido los intereses de, la, de las AGP vulnerando el, el propio, la propia ley del Banco Central de reservas, Y les han gastado plata contra la contraproducción de la ley a las AGP para proteger sus intereses de, de estas empresas privadas. De los grandes grupos, porque al final las AGP son propiedades de, de las grandes corporaciones del Banco de, de, de, de Crédito y, y otros bancos. Entonces, ese asunto es fundamental para el país. ¿Ustedes dirán por qué? Porque a través de un manejo, digamos, adecuado de la política cambiaria, el dólar va a, a, a, a, a ser monitoreado para que no tenga estas este, alzas especulativas. ¿no? Si el dólar tiene que bajar a 3.80, 3.70. ¿Por qué? Porque hay, hay, este, hay ingresos, ¿no es cierto?, de divisas en el Perú. No, no, no hay razón alguna para que el, el sol se devalúe. Si no tuviéramos este, reservas como, como, como Venezuela, como Argentina, quizá no. Se podría explicar esa devaluación. Pero son ataques especulativos de, de, de grupos especulativos que juegan con la economía de estos países. Y he decidido cinco medidas. Y el problema alimentario, ¿no? que es la sexta medida, tiene que designar un equipo ahí en, en agricultura ¿no? para dar una salida inmediata, urgente, a través de decretos de urgencias, para generar circuitos de comercialización de de alimentos, ¿no es cierto? que favorezca a los pequeños agricultores ahí en la sierra y evite la especulación, el, el acaparamiento, la el alza indiscriminada que tiene no tiene razones, digamos, reales, o sea, no, no, no es no es este fundamentalmente un problema de costo, sino es un problema de especulación que se puede agravar si es que el Estado no regula eso. Evidentemente tiene que haber un equipo de, de técnicos ahí que pueda armar ese circuito, ¿no? Para llevar los alimentos, digamos, a la gente más necesitada. Y de esa manera puede, puede parar el gobierno la conflictividad que se puede desbordar. Entonces, el, el manejo económico es fundamental. Si es que Castillo, si el presidente Castillo no entiende esto, no le auguro mayor éxito luego del, del día 5 Porque van a ser los propios este, trabajadores, las propias familias, la población la que va a salir a reclamar, ¿no es cierto?, lo que ellos necesitan, que es comida, fundamentalmente. En séptimo lugar, el, el, el plan de empleo, para tratar de, de paliar esta crisis, ¿no es cierto?, que se desencadenó con el COVID en marzo, el 14 de marzo del año pasado. No podemos seguir en inercia, ¿no? nosotros estamos este, inmersos en una economía zombie, en una narcoeconomía, pero el país no se puede manejar de esa manera. Y los neoliberales, el BCR, ha dejado que el, el país se maneje de esta manera con la nuestra economía porque de, de, esa, de, de ese modo ellos podían en cierta medida este, hacer ingresar dinero sucio al circuito económico del país. Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, la, la policía, la Fuerza Armada ha debido terminar con ese problema del braille, para estabilizar también la economía del país. Pero ya la, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué se ha hecho, digamos, en estos... Este, últimos 30 años, desde ¿no? de que funcionó y, y los neoliberales tomaron el poder en el Perú. Han logrado erradicar realmente la, el narcotráfico en, en el Perú. O, o han, han permitido que esto continúe como una fuente de corrupción. Entonces, el, estas decisiones son fundamentales en estos envíos. El dólar va a bajar. Depende, ¿no es cierto?, de cómo actúe el Banco Central de Reserva en, los, en las próximas semanas, con el nuevo director, que tiene que apoyar, digamos, la política económica a favor de los 33 millones de peruanos y no de grupos económicos que hasta ahora han hecho no más grandes negocios, perjudicando a los peruanos. Ese es un tema fundamental, que el presidente Castillo no puede odiar. Y todo depende de él, acá no hay cuatro directores, Cuya, cuyo, no, cuya designación ¿no? No, cuya designación depende exclusivamente del presidente. Los otros tres, evidentemente, lo va a poner este, la mayoría, el bloque de derecha, ¿no? según la constitución. ¿no? Son tres que coloca el, el Congreso y cuatro que coloca el presidente directamente, incluido, digamos, este, al presidente del banco. O sea, habría hay una correlación de fuerza de cuatro a tres, ¿no? con la cual podría estar tranquilo el presidente Castillo si toma una buena decisión. Si toma una mala decisión como la que le sugiere Franken, está liquidado económicamente. Tiene varios ataques, ¿no? tiene varios frentes. Tiene el frente financiero, tiene el frente político, tiene el frente, el frente mediático. En cada el frente judicial, tiene, en cada frente tiene que darle un tratamiento específico. Y para mí, en el caso del, del, del frente económico, el manejo lo tiene él. No depende de, de, de, de terceros en ese caso. El panorama, entonces, para el Perú, digamos, es un panorama de, de cierta, de, de una tensa calma de, o de, de, de una incertidumbre relativa, ¿no? Y al final esto tiene que, tiene que, que, que tener un, un resultado, ¿no es cierto? Porque durante los cinco años no se puede tener una guerra de este tipo, ¿no? Lamentablemente las posiciones son, son irreductibles, ¿no es cierto? Y ustedes me, usted me dirán, pero ¿por qué son irreductibles estas posiciones? Por una sencilla razón, señores. El, el, el problema de fondo, el problema de fondo en realidad no es, este, si ustedes analizan bien, el problema de fondo no es este el voto de confianza, el problema de fondo el tema esencial que explica la, la situación política del Perú. La estabilidad del Perú. El destino del Perú. La gobernabilidad del Perú. Tiene que ver con el modelo económico neoliberal. Su cambio o su permanencia. Y el instrumento con el cual se puede, digamos, este, cambiar este modelo. Que es una asamblea constituyente y la elaboración de una nueva constitución. Y eso acarrea, ¿no es cierto?, como, una, como un tema de este, accesorios, no el problema de que Castillo se someta a la hoja de ruta neoliberal. El resto de problemas son problemas colaterales, el cambio de ministros, las designaciones, ejemplo acá también va a entrar a este... Vendrá, digamos, a taller el problema de la elección de los nuevos siete miembros, o seis, seis magistrados del Tribunal Constitucional, sobre el cual el presidente no tiene mayor este, posibilidad de intervención. Entonces, ese es el tema de fondo, ¿ya? Eh, entiendan bien, el tema de fondo no es cambio de ministros, no es este... El problema que usted el tema de fondo es el modelo económico neoliberal que se impuso con la constitución híbrida, fraudulenta de Fujimori mediante un golpe de Estado asaltando el poder el 5 de abril del año 92. Que fue impuesta, ¿no es cierto?, por los grupos de poder, sin consulta democrática, sin referéndum, sin consentimiento de los peticionarios peruanos, por una minoría. ¿Para qué? Para que la, minoría, para que la mayoría de peruanos tenga bienestar, no. La minoría lo impuso porque con la constitución del año 79 no tenía posibilidades de saquear el país. Porque son dos modelos. El modelo de la constitución del 79 es un modelo de economía plural, pluralista. Ahí coexisten, ¿no es cierto?, la economía privada, una economía social de mercado auténtica, la economía pública, ¿no? el derecho que tiene el Estado. A, a, a un rol empresarial mínimo, regular, regular las actividades del mercado salvaje y la economía comunitaria, la economía cooperativa, la economía campesina, la economía de, los, de las medianas empresas. Esa es una economía plural. Esa, ese tipo de modelo económico fue aplastado, ¿no es cierto?, con golpe de Estado por el modelo neoliberal totalitario. Implantó el totalitarismo de mercado donde el objetivo fundamental es la lógica de la ganancia, el lucro, las superganancias. Y eso trae como consecuencia la corrupción del Estado, de los funcionarios públicos, de los ministros, de los presidentes. Esa constitución del año 93, la constitución fugibonte sinista, es la causa de que hayamos tenido presidentes corruptos, ministros corruptos que el país haya saqueado. Los instrumentos que se utilizaron y se utilizan hasta ahora son los contratos ley, el sometimiento de Perú a la justicia privada del Banco Mundial, a través del CIAE, que es donde hay una renuncia de la soberanía, donde nuestra economía está intervenida por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Y ese modelo privilegia, ¿no es cierto?, las ganancias, los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Y ese modelo impide el desarrollo económico del Perú, y los ha convertido en una economía primaria exportadora extractivista de minerales, en la cual vamos a cumplir 500 años. Porque España, digamos, fue la que implantó, digamos, ese tipo de, de actividad económica minera porque vinieron a llevarse el oro y la plata. No les interesó generar desarrollo humano, cultural en, en nuestro país ni en América Latina. Y ese modelo se renovó en 1821, ha continuado en el siglo XX con Cáceres, ¿no es cierto? Piero la Cáceres, 1895 cuando luego la guerra con Chile casi Cáceres entrega el país a los ingleses y a todas las, a todas las corporaciones extranjeras, continúa con, con Leguía en 1920, ¿no? cuando Leguía entrega al Perú de los ingleses, se lo entrega a los ingleses norteamericanos, y ya ha permanecido ese modelo extractivista hasta la fecha, pasando por Velasco, que Velasco, no, eh, Velasco hizo una reforma agraria profunda, pero no tocó el modelo, Continuó, luego de que los militares se fueron a su cuartel, el 80 ha continuado, y el, el 80 al 90 el modelo comenzó nuevamente a, a restaurarse, con el primer velagundismo y el primer, primer alanismo. Había una constitución de 79, pero no les permitía saquear el país. Eh, había Esa constitución no es la más perfecta del mundo, ¿no? Pero le daba cierta pluralidad a la economía y le permite al Estado ¿no? Hacer un, tener un rol empresarial. ¿Que hayan, que hayan existido empresas públicas manejadas de manera deficiente, sí, pues, malas designaciones. Porque no se designaron a los gerentes que debían manejar esas empresas de manera óptima. O sea, no es un problema de, de la propiedad de la empresa, es un problema de la gerencia. Pero como la constitución de ese nivel no permite el saqueo. Así tan dispendioso. Fujimori, el fondo, el banco, el grupo de poder, los chilenos, los intereses ingleses, americanos, decidieron que se diera un golpe de Estado el 5 de abril. El asunto no era fundamentalmente terrorismo, porque el terrorismo ya estaba controlado en el país. La salida de Ismael Guzmán del campo, ¿no es cierto?, de, de las zonas este, rurales, donde ya no tenían poder de fuego. Porque, eh, porque llegaron sus su, su militantes, eh, así en, en su época de esplendor, no, no pasaban de mil. Frente a un ejército profesional que tenía, que te, que tenía el Perú, en su tripleza, a la policía de más de 200.000 hombres. Mil contra 200.000 hombres. Es un problema de estrategia, de manejo de la guerra, ¿no? Contra su garcía. Desde el año 80 en que estalló esto. Entonces, el año 92 habían pasado, habían pasado 12 años. ¿Qué sucedió? Sencillamente, ¿Sí? los militares se pusieron de acuerdo ¿Sí? un sector monitoreado, dirigido por Montesinos, para tomar el poder con los recursos económicos y cambiar la constitución. Para instalar esa constitución que tenemos actualmente que es una de las constituciones más antinacionales que, que, que, que, que he leído, yo he revisado más de 120 constituciones del mundo. Es la más entreguista. Ustedes no van a encontrar contratos de en ninguna constitución del mundo. Ni en la de Estados Unidos, ni en la chilena. Es la más entreguista, es la más antinacional, es la más antipatriótica. Lo no, que solamente preserva los derechos de delito. Entonces el tema esencial es ese, por eso no va a existir acuerdo entre el bloque de Perú Libre enfrentado al bloque neoliberal de la derecha fascista, no va a haber acuerdo la derecha está pidiendo la capitulación de Castillo Castillo tiembla, tiene miedo, no decide el que lo sostiene es a Roma si no tiene derecho a participar en el gobierno, claro que sí, como cualquier peruano es jefe, él es presidente de un partido, jefe de un partido así como lo fue Alain García con el partido aprista, así como lo fue Belagunde con el partido aprista, así como lo fue Fujimori con su partido Así como lo es este, la señora Kirchhoff con su partido. Así como el juez de Doña Reyes con su partido. ¿Cuál es la...? Toledo con su partido. ¿Cuál es la...? Cuál es, la verdad que no... Y cualquier politólogo le ¿cuál es el, el problema? Si su partido en la alianza con el señor Castillo, digamos, que ganaron las elecciones y ganaron el gobierno. Si no, que han hecho un ciclo social para presentarlo como un apestado, como un sujeto peligroso, un comunista rabioso. O sea que no es cierto, ¿no? del punto de vista, digamos, de la, del perfil político que tiene, porque Cerrón es un médico, un profesional de clase media, como muchos de los que en Perú. Ha estudiado carreras, tiene su posgrado, se fue a Cuba, ha regresado, tiene, una, tiene un, un sueño político, hizo su partido, un partido provincial andino, para participar en la política. Yo le pregunto, ¿cuál es? Es como... Lo que hizo este, el señor Guzmán este, uh, con ¿no? su partido morado. El señor cree que puede ser presidente y su partido morado. ¿Y por qué no lo.? Le el mismo tratamiento el caso de, de este señor este, de Porky, ¿no? Que recompró el, el partido solidaridad, le cambió, digamos. La, la, cualquier partido político tiene sus líderes, tiene sus jefes, sus presidentes y tiene yo, ¿verdad? Claro que hecho, lo que pasa es que la estrategia de la derecha, el bloque de derecha, es dividir, dividirlos y dejarlos solo a Castillo para que ellos lo cobren. Eso una, es una no es una maniobra nueva, es una maniobra muy antigua. ¿no? Que, que la clase política este, hegemónica en el Perú, que la clase política que, que, que tiene el control del poder, lo ha hecho. No lo hizo con Sánchez Cerro en el año 32, cuando dio el, el golpe de Estado que, en el año 30 que sacó del poder a Leguía. Sánchez Cerro no tenía partido político. Era un comandante, ni siquiera era general, era un hombre solo. Pero tuvo la osadía de, de rebelarse en un cuartelazo en Arequipa ¿no? y sacó al dictador. Solo, así como Castillo. Y lo acercó al comercio. Lo miró que Y se pusieron en el gabinete. Lo hicieron como diría en el año 48. Cuando dio otro cuartelazo, ¿no? Para sacarlo a Justamente Rivero. Justamente Rivera era un hombre solo. No era militante de un partido, era un abogado este, arequipeño Lo sacaron del poder, Odría. Odría solo. lo ocuparon. Los mismos hicieron como... Belagunde, el primer gobierno, ¿no? En el año 65, cuando ya pasaron las guerrillas, dividieron el Partido Acción Popular en, do, en, en dos alas, una ala, la ala sudanista y la ala belagundista, ¿no? Y le pusieron el billete lo que llamaban la superconvivencia, ¿no? O sea, la, el grupo de poder armó ahí un, una forma de hacer política, ¿no? El APRA, el odridismo, Acción Popular, todos en el, este, el PTC en esa época, un gobierno llamaban ellos de, de, de, de coalición nacional. Lo hicieron con Morales Bermúdez, lo hicieron con. con con Fujimori, luego de la segunda vuelta lo coparon el programa de Choc se convirtió en un programa liberal le impusieron el programa la hoja de ruta Fujimori de, de Vargallosa, de Fredemo lo hicieron este, con Toledo lo hicieron con Humala, que es historia reciente que ustedes conocen con PPK no pues porque PPK era el hombre de ellos no tienen no que coparlo pues. PPK obedecía a lo que ellos decían ¿no? era su empleado prácticamente entonces, ese es el peligro, ese es el peligro que este, corre Castillo Si es que se roma y metió la casa Entonces, ustedes ven, ¿no es cierto? El cruce que hay acá de una serie de variables, ¿no es cierto? Para poder este, recapturar el gobierno totalmente, este grupo de poder. Y saben que hay un escollo, ¿no? Un escollo que está fundamentalmente en Perú Libre y su secretario general, los presidentes, Serrón y todos su, su plana mayor. Entonces la, la línea está marcada con claridad. El, el, el problema que, que, que hay acá son, son, son tres posibilidades, ¿no es cierto? Hay una cuarta, pero tres son las más este, viables. Uno que Castillo, digamos, en poder y tenga las causales y sobre el Congreso, nuevas elecciones. Pero para eso... Tendría que restaurar la Constitución del año 90, de 79, 1979. Con la Constitución del, del 93 no puede, con la Constitución Fugimorista no puede. Está desarmado. La segunda posibilidad es que la mayoría del bloque de derecha neoliberal fascista se acelere las cosas y declare la vacancia por incapacidad moral que es lo más probable que pueda, que pueda ocurrir. ¿no? Porque para que Castillo tenga las la causales de la de la disolución del Congreso, va a pasar un tiempo, no los tiene en estos momentos Y por eso es que le han dado el voto de confianza al gabinete de para no agotar sus dos balas. Si, si, este, si no le dan la confianza, agotaban una bala, solamente le quedaba una. Pero hasta ahorita tiene las dos intactas. O sea, Castillo está amarrado de brazos entonces, eh, eh, analizando bien el panorama, eh, eh, lo que tiene más posibilidades de, de mover, de moverse acaso, el bloque de derecho, que inclusive no va a tener reparo, no, no solamente por cuestiones económicamente, políticamente, socialmente, sino va a mover a la calle. Y la guerra se traslada, la guerra política se traslada a los medios de comunicación, a las redes. Van a querer controlar las redes para quitarle capacidad de comunicación al castillo con, con la población y a cualquier manera económico, no, acusándolo de populismo, ¿no es cierto?, para evitar que la, que la gente tenga algún alivio en su situación personal. La situación es complicada, la tercera medida es una suerte de, de, de empate, ¿no es cierto?, y que racionalmente los dos bloques, los dos grupos lleguen a un acuerdo de gobernabilidad para durar, digamos, este, los cinco años. Pero para que se produzca eso, ¿no es cierto?, para que se produzca ese empate, esa suerte de, de compromiso, de, de si es que pueden llamarle, este, de convivencia, sería, ¿no? Entre los supuestos comunistas y el bloque neoliberal, hay un punto, pues, este, que tendría que ser, digamos, este, aprobado. ¿no? Es que Perú Libre renuncie, ¿no es cierto? Capitule y renuncie a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y la nueva Constitución. Si capitula a Castillo y Cerrón, entonces podría haber un empate, no podrían llegar hasta el 2026. ¿Ya? Esa es la situación de Perú. Y en, esa, en, en ese cuadro es que estamos los 33 millones de peruanos. No, eh, no hay una salida inmediata. a problema. No salvo que, ¿no es cierto? La, la, la población pues exija. ¿no? La llave maestra, no se olviden es la restauración de la constitución de 1979, que es una constitución que no ha sido abrogada, que no está no está vieja, han pasado 30 años, o es pues una constitución que, que está desfasada, ¿no? Es una constitución, como le dije a ustedes, que los chilenos la están tomando en ciertos artículos como modelo, sobre todo en la parte programática de los derechos económicos, sociales en la parte de la economía plural. Porque los chilenos este, lo han experimentado en carne propia. El totalitarismo de la economía y mercado los ha llevado al colapso actual, y por eso que quieren modificar eso. ¿Y cuál es la, el modelo? El modelo que teníamos nosotros con la de 79, ¿no? Con sus imperfecciones que pueden ser mejoradas. Ahora, para implementar eso es, no es complicado tampoco, ¿no? Pero para eso se necesita pues tener este especialistas. ¿no? Es una cirugía con láser, no es una cirugía con cerrucho y martillo. Y es todo un análisis estratégico, digamos, que Castillo y Cerrón tendrían que hacer. Porque al final, ¿no es cierto? Si, si los talibanes rosados que hay en Perú Libre quieren persistir, digamos, en, la, en el referéndum con la Asamblea Constituyente tal como la están planteando actualmente. Sacando esa firma, siguiendo por una vía del referéndum directo, se los digo, hoy día 28 de agosto del 2021 y que quede grabado, están recolectando firmas por las puras. Porque ese no es el camino. Y le están dando el pretexto, ¿no es cierto?, al bloque de derecha para lanzar acusaciones constitucionales contra los miembros del jurado nacional de elecciones que quisieran recibir esas firmas. Y si, y si, y si logran juntar los dos millones y medio de firmas, lo recibirá la ONG y sacará una resolución, no estando ajustado a la Constitución, a la ley, el pedido formulado, no al lugar y archívese. Apelarán al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones confirmará esa resolución y será el archivo. No hay condiciones objetivas, no hay condiciones subjetivas para tratar de implementar ¿no? un referéndum directo en estos momentos. Yo soy partidario de la Asamblea Constituyente, de hacer una nueva Constitución. Pero hay que saber plantear esa propuesta. Es una cosa de... Voluntarismo, se llama eso. El voluntarismo en la política es negativo, porque lleva al pueblo, a la masa, al sacrificio. Hay otra vía mucho más eficaz que les se he señalado y cuyos mecanismos de implementación, de ejecución, no se los puedo decir por esta vía, porque acá me están este, viendo la gente del servicio de inteligencia, el grupo de oposición, sus asesores, sus psicólogos y todo el mundo. Pero eso es la, para mí, no, es la manera más civilizada, más democrática más racional de salir de este impasse político. Si no, vamos a estar en una, en una guerra que no va a tener final. ¿Hay salidas? Hay salidas. Democráticas. Sin necesidad de, de recurrir a la lucha armada ni otras tonterías que, que alguna gente todavía cree que puede suceder. Pero eso no va a pasar. Ya, hay formas vía democráticas, civilizadas. Porque tampoco no está inscrito, ¿no es cierto? Yo le he leído revisado en profundidad el ideario de Perú Libre. Ellos son un partido que un partido revisionista, un partido de reformas sociales. No es un partido que busca la lucha más. No está en la mente de Cerrón ni, ni el resto de gente, digamos, es desarrollar este, insurrecciones ni guerra al campo de la ciudad como lo preguntan los entrevistas. No existe esa posibilidad. Si es un cuento, lo que se le ha vendido es un psicosocial. Solamente los idiotas pueden creer en el Perú de que el comunismo ha tomado el gobierno, que, que tenemos un presidente comunista, de que hay una estrategia comunista, que vamos a hacer como Cuba. Eso es una gran mentira, es una psicosis, de un fake news, ¿no es cierto?, que le quieren vender a la gente para desprestigiar opciones políticas distintas al neoliberalismo. Y tampoco hay la posibilidad de que haya un rebrote del sentidismo. Hay elementos sueltos, ¿no? en el brain, que son fácilmente controlables. Por la policía, por la fuerza armada, que tienen que hacer su trabajo. Y acá, en Movadez, también puede ser este controlado. Si su postura es manifestamente antidemocrática, ¿no? Porque un Estado social de derecho tiene, tiene esa facultad. Para preservar los intereses, ¿no es cierto?, de los 33 millones de peruanos. O sea, en, en estas alturas del siglo XXI, 2021, no hay posibilidad de que en el Perú haya una revolución violenta, armada, que el comunismo venga, así, todo. Eso es una mentira, se lo digo, con en forma categórica. Y lo también en Chile, ¿no? En Chile probablemente este, hay un candidato del Partido Comunista a la presidencia de la República. Es un Partido Comunista, pues inocuo, ¿no? Un Partido Comunista reformista. En, en otra conferencia, en otra en otra disertación, les voy a detallar así con precisión lo que es el comunismo desde su nacimiento hasta, hasta 2021, para que ustedes sepan y se quiten la venda de los ojos. ¿Quiénes son? ¿Qué cosa quieren? ¿A dónde van? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus objetivos? Y compartan esa, esa, esa disertación. Se lo voy a decir con documentos oficiales de estos partidos. Entonces, entramos pues a un periodo de, de tensa calma, ¿no es cierto? En que los bloques empiezan a tomar posiciones. Y ya depende, ¿no es cierto?, de lo que se venga de, de lo que hagan los actores políticos. Uno puede, en base a un análisis multivariado estratégico, puede más o menos diseñar este escenarios políticos, ¿no? dos o tres escenarios posibles. Pero ahí juega mucho, en el curso de la acción política juega, ¿no? el, las decisiones que tomen los actores políticos. Y acá juega la psicopolítica, juega la economía, juega inclusive hasta el derecho, que son variables que inciden en el curso de la vida de una comunidad, de una sociedad. Bueno, voy a pasar a a contestar algunas preguntas, ahora sí me pueden ustedes hacer las preguntas que crean conveniente para poder este, culminar esta transmisión. Vamos a ver. Cometí un grave error al, al, al sacarlo a Bejar, este Castillo. No, no yo sacarlo. Aquí se ha tenido este, una, una posición de fuerza, digamos, este actual, una posición mucho mejor que la que tiene actualmente. Bueno, acá dicen que el México está sacando firmas para su propio partido este, con el cuento del referéndum. Bueno, está en error, ¿no? Si cree que puede engañar a tanta gente. No o sé, sea, bueno, es un problema ya de, de ética política, ¿no? De, de lo que este caballero puede hacer. ¿no? Estallido social no va a haber en el Perú, este señor. El último estallido social que, que, que, que yo recuerdo fue en el año de 1976-77. Con los grandes paros, ¿no? Me parece que fue el 19 de julio, ¿no? Cuando paró, ahí se paró todo el Perú, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué pararon? ¿Para qué fue la lucha? Este, costó muchos muertos, ¿no? Este, para que se vayan los militares, ¿no? Eso fue lo que forzó la salida de los militares. Pero, así, grandes marchas, movilizaciones como Chile, ¿no? que Chile tiene una cultura política más avanzada que la del Perú. No es la de ahora. Eh. Ahí, el Partido Comunista es muy fuerte. El Partido Socialista chileno es muy fuerte. Los grupos de izquierda son muy fuertes ahí. Ahí en Chile solamente hay tres grandes, te parece, ¿no? grandes bloques, ¿no? El, el bloque de derecha, que, que, que era el Partido Nacional, el, el bloque de centro donde está la democracia cristiana, todos los cristianos, y el bloque de izquierda, ¿no? Donde está el Partido Comunista y el Partido este, Socialista, y luego otro partido de izquierda, como el NIDI y otros más. Que justamente esa fue la coalición que llevó al poder en el año 70 al, al, al presidente del médico Salvador Allende. Y hubiera un problema ahí, de, habría que ustedes tenían que revisar la historia del de gobierno de Allende desde 1970, a 1973, hasta el 11 de septiembre, cuando se produce el golpe de, de Estado de Pinochet. Que eso es una historia política que se puede aprender, ¿no? porque es una situación parecida a la del Perú de ahora. Pero allá tenían sindicatos, tenían, tenían poder de movilización. En el Perú no, el Perú, el, el, Perú el, el fujimorismo del año 90 liquidó, digamos, a los sindicatos, liquidó la, la, la, la fuerza laboral como como una fuerza beligerante. Lo que hay son enclaves mineros, hay enclaves en la Sierra Sur, hay, no, pero que hay una fuerza así política organizada en el Perú, un movimiento social grande que arrastre masas y pueda tumbar un gobierno como en Bolivia, como en Ecuador, lo veo difícil. Eso es lo que me dicen los datos, no es, no es invención mía. La, la, en la Constitución tiene hay varias cosas que, que tienen que arreglarse, por ejemplo, lo, lo de la bicameralidad, ¿no? porque ahí se exige un Senado, pero eso es fácil de arreglarlo. O sea, que es el problema, hay varias cosas que... Pero eso no es lo, eso es lo periférico, eso no es lo importante. Lo importante, créanse ustedes, señores, es el modelo económico. En una constitución hay cuatro, hay cuatro aspectos fundamentales. ¿ya? te lo digo como especialista porque es una de mis especialidades. Una constitución tiene una parte, de, lo que se llama, de principios de derechos fundamentales. donde Están los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. El derecho a la vida, a la libertad, a la habilidad, el derecho a la reunión los derechos económicos y sociales, de, de, derecho a la vivienda, pensión, alimentos, educación. eso no Es un problema, ese bloque se mantiene intacto. Eso está en la Declaración Universal, en la Comisión Americana, está en el Pacto Internacional, de derechos... eso, eso es repetido por todos los estados. Eso se copia tal como está. El segundo, la, la segunda parte de una constitución, es el régimen económico de esa, de, de esa sociedad. Eso es lo importante. ¿Qué modelo económico esa sociedad va este, a, a legitimar? En la Constitución 79 no había el modelo económico de libre mercado salvaje. Había un modelo de economía plural, una economía pluralista, donde había economía de mercado, economía pública, economía comunitaria. Y el Estado tenía una, un rol regulador, promotor. Toda esa concepción fue eliminada ¿no? en la Constitución del 93 de Fujimori. Eso se eliminó. Y se introdujo todo lo que les he dicho, la fuente de corrupción contratos de ley y todo lo demás. Entonces, esa segunda parte de, de la constitución es lo más importante en una carta política. Lo tercero tiene que ver con la estructura del régimen político, ¿no? Si tenemos una cámara, dos cámaras, ¿no es cierto? Los, los medios de control político, si hay censura, hacer interpelación, la responsabilidad del presidente, de los ministros, de los congresistas, de inmunidad, eso es secundario, eso no, eso no es importante. Y el cuarto bloque tiene que ver con lo que se llama la, la forma, cómo se reforma una constitución. Si se hace a través de un referéndum, si se hace a través de una asamblea constituyente, si se hace a través de el Congreso Ordinario, que es poder constituido. O sea, esos cuatro grandes este, partes de, de cualquier carta política, de esas cuatro partes la segunda es la más importante. ¿Cuál era la base social de Castillo? Castillo no tenía base social. Castillo es so llanero solitario. Acuérdate, él intentó ser alcalde tres veces en, en, en su distrito, no pudo ser alcalde, por, por, por Perú posible. ¿No? Y él, él surque a la palestra, este, monitoreado, manipulado por el en el año 2017, con la huelga magisterial. Cuando Movadez quiso romper el, el SUTE, Porque ellos son enemigos a muerte de Patria Roja. Porque para lo de Movadez era fundamental controlar el magisterio y a partir de ahí, digamos, este, desarrollar su campaña proselitista en los jóvenes. Y con ello eso, lograr la hegemonía, digamos, este, y tener cuadros políticos, juveniles, eso es lo que le interesa algo, eso le interesa todavía. Pero para eso tenía que romper, ¿no es cierto?, la, el, romper la, el monopolio de Patria Roja en, en, en el SUTE. Y se desarrolló una, un, un gremio paralelo. Y evidentemente no podían aparecer de los del lo, de lo, como, como como dirigentes que eran conocidos no y buscaron a un tercero, a un profesor ahí y ahí lo encontraron en Castillo. ¿no? Castillo no es comunista, Castillo es un evangélico, les he dicho a ustedes, cristiano, pero que, que quiere, pues este, o quería, ¿no? Y logró, ¿no? Eh, quería tener cierto protagonismo, ¿no? como todos nosotros, como todos los seres humanos, ¿no? son no seres humanos malos, ambicionaba ser líder político, un congresista. Ese era, su, era, ese era su meta, ser congresista. Él no quería ser presidente. Jamás le pasó por la cabeza ser presidente. Y le, y le, y le y les, este, y les detalle una confidencia. ¿no? El que iba a ser candidato presidencial porque Perú Libre era Ricardo Bellman. O sea, Ricardo Bellman debería ser presidente en estos momentos. ¿no? Porque cualquiera que pasara, este, pasara la, a la segunda vuelta con Keiko Fujimori ganaba. Cualquiera ganaba. Pero por X razones este, Ricardo no... No fue, pues. Entonces, Perú Libre y Cerrón eh, tuvieron que, que, que buscar, digamos, este, alguien que, que pudiera, digamos, encabezar este, su fórmula presidencial. No había, estaba jugando con el tiempo. Y por ahí este, apareció pues, este, Castillo. ¿no? Y Castillo lo único que quería hacer es estar en la lista de convencistas. ¿eh? Eso era todo. Pero a última hora, pues, este, el destino es así, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Le cayó la presidencia del cielo y si es que creen que el cielo es eh, bueno, pues. Lo bueno, del agro para mí es fundamental. Acá, eh, eh, miren, el, la base económica del Perú es el agro, ¿no es cierto? Y, y el motor es la industria. El Perú tiene que ser un país industrializado, con tecnología de punta. Pero la, la, la base está en la agricultura. Ahora, bueno, ¿por qué la agricultura de la sierra, de los dos metros hacia arriba, está abandonada? porque no le interesa a la empresa privada desarrollar los proyectos de gran envergadura. Ahí. Porque no ganan, ganan poco. A ellos más les interesa tener proyectos agroindustriales, ¿no? Para, ello, para eso ellos este, promueven, ¿no es cierto? Que nosotros, los peruanos, financiemos las irrigaciones. En Majes, en Chalimochi, en Olmos. O sea, nosotros pagamos con nuestros impuestos esas grandes obras. Se irriga, la, se, se hace el trasvase del agua... Y los lote de terreno, en lugar de dárselo a los agricultores pequeños y medianos, no. Las grandes corporaciones son las que se hacen dueña y concesionan esas, esas, esas, esas, esas, esas grandes irrigaciones. Porque ganan dinero, porque convierten esas tierras en, en, en zonas de cultivo de exportación. Esparro y todo lo que ustedes conocen, ¿no? O sea, usan nuestra, nuestra tierra, usan nuestro dinero que, que, que, que financia a través del presupuesto, y hacen sus plantaciones y luego venden ese producto al extranjero. Es un negocio redondo. ¿Quién no quisiera tener ese negocio? eso es lo bueno, del comunismo. Lo voy a explicar en una clase de especial, pero les digo ya. Tendría que, tendría que, lo voy a hacer con gráfico. Es que no, este, lo voy a en, en la, pizarra mágica, ¿no es cierto? Que esto es, a, esto es artesanal, porque yo tengo cuando doy clase yo tengo todas, este, las firminas, las diapositivas, este, estructuradas con pizarra electrónica en que se puede visualizar. Pero esto me permite rápidamente mover, ¿no es cierto? Este, ideas que, que, que tengo en estos momento de, de acuerdo a su pregunta. Es una clase de comunismo, voy a ser bien preciso, me morré en la basura, pero creo que después de eso ustedes ya nadie lo va a engañar. Yo, yo les he dicho que yo no, yo no busco ser asesorio, tengo demasiado trabajo, y no es porque alguna gente idiota cree que, que soy soberbio que yo voy a buscar a, a Castillo. Yo ya hablé, como le dije ayer este, con Ricardo, hemos hablado con él dos veces. Pero tiene pues otra, otra visión de la política, ¿no? otra visión de la economía, ¿no? respetable, que para mí no lo, no lo va a llevar al éxito. ¿no? Pero no podemos hacer, pues, otra cosa. Nosotros hemos cumplido nosotros con nuestro deber. Claro, yo le estoy recomendando, le estoy sugiriendo que busque a profesionales de alto nivel. Acá en el Perú y en el extranjero. En el, en el extranjero, hay muchos peruanos ranqueados, PhD, gente con, con conocimiento especializado, que les puede dar una salida, digamos, este, a los problemas que tiene el Perú. Yo lo que estoy tratando, nosotros tenemos un programa económico, un plan de gobierno, se llama el Plan Gobierno de Segunda República, son más de 1.200 páginas, luego trabajó más de 15 este, especialistas. Donde yo creo que ahí hay una salida para el Perú. Pero para aplicar ese programa, Segunda República, tiene que haber, digamos, un, un partido, un equipo de gente que tenga una visión así compartida, ¿no? De que esa es la salida, de que no estén en esos jubileteos, en esas marchas y contramarchas. Y es un programa económico que no es comunista, es un programa económico que, cuyo objetivo final es el bienestar general de la mayoría de peruanos. Viable, claro que sí, financiable, sí. Que lo ha hecho gente inteligente, ¿no? gente que ha pasado toda su vida estudiando el problema de, del Perú. ¿no? Claro, la restitución de la, la, la, la continuidad del 79 es la única, el única, la única arma que hay tiene, el único que le queda, no queda, no hay que otra cosa. Claro, me hizo una pregunta interesante, ¿no? de, se debe invertir en ciencia. Claro que sí, es, es, es, eso es prioridad número uno de, del, del, del gobierno de Castillo. ¿no? Y, yo hacía ayer, este, en el programa de, de Ricardo, pero para mí es fundamental el Ministerio de Educación y el Ministerio de, de, de Cultura. Ese Ministerio de Cultura debe ser transformado, ¿ya? y no le va a costar mucho dinero al Perú. Ese Ministerio debe llamarse Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura. O sea, usar, usar el mismo personal en este momento que tiene, solamente cambiar al ministro, tiene que pedir un hombre un, un que conozca de ciencia, ¿no? que... que que haya estudiado un académico de alto nivel, ¿no? Para que pueda este, reclutar a los, a, los, a los peruanos, a los científicos que están, este, están este, dispersos por todo el mundo. Eso se llama capital de, humano, capital intelectual, que no lo utilizamos. Que ellos están dispuestos a al pero claro que sí, pero tienen que tratarlo bien, pues. Tienen que pagarle bien y ellos van a producir pues, sí, para nosotros, no van a dar salidas. ¿Quiénes no quieren hacer eso? Pues, esta gente mediocre, estos cortesanos que los rodean, que rodean a Castillo y a, a todo ¿verdad? Eh? Esta gente mediocre. Porque una y de un académico, un político, un intelectual es un tipo que, plantado, que para él, pues un político no es nada, no sirve para nada. Ellos saben dónde está la verdad. Entonces uno tiene que hablar con ellos, convencerlos para que vengan, porque va a dejar todo lo que tengan en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, para instalarse en el Perú. Tienen, lo mínimo tiene que darle garantías. Pues. Bueno, el, el, el, el cerrón es el, el allanamiento de su, de su casa, que eso lo dije hace más de 15 días. ¿no? públicamente se lo dije, ¿no? que ese no es el objetivo, es el medio, ¿eh? lo que quieren es meterlo preso. a ¿eh? él. Yo le dije, ¿no? que busque oh, buenos abogados. Claro que puede restaurar la Constitución de claro que sí, como le dije, es una operación de alta cirugía, y para mí va a ser exitosa el día que tome la decisión política. ¿no? Muchos cortesanos le dirán que no, que por acá que hay problema, que esto, que falta uno, que falta el Senado. Esas son cosas adjetivas, cosas colaterales que fácilmente resolver, que se pueden resolver. Y acá me dice mi no, Hernán Octavio Velarde, que es un economista, es un máster de economía que, que se ofrece. Hay, así como dice el caballero, hay muchos este, profesionales peruanos a, a, a que no se les da la oportunidad. Pues. Ah, para el, el problema judicial y fiscal. Ahí, pues, yo soy partidario de hacer una profunda reforma. Yo los no conozco a casi a la mayoría de estos jueces y fiscales, señores. Ahí hay que hacer una reforma de raíz. Porque si no, el, el Perú va a seguir mal. La, la justicia es un problema endémico, hay mucha corrupción. ¿Ya? Y ellos, ellos los jueces y los y los parlamentarios no pueden corregir ese problema. Porque ellos también están metidos en el problema de la corrupción. Entonces, esto se hizo en eh, la historia política del mundo. En Francia, en 1789, los primeros que fueron pasados por las armas fueron estos, estos magistrados corruptos que servían a, la, a los reyes. Siempre ha sido así. Y acá es una decisión política. ¿De quién depende? Depende del presidente un ser anticorrupción, con un equipo antimafia, con policía autónoma. Para investigar todo, con todos los poderes. Con total autonomía. Y, y, y ese ser anticorrupción va a tener el, el control, el monitoreo de, de todos los procuradores. Porque el procurador es el abogado del Estado. Y si es posible fusionar ahí a, a la Defensoría del Pueblo. Porque esa Defensoría del Pueblo no sirve para nada. Entonces, lo que necesito es un llámenlo como quieran, ser anticorrupción, o pónganle el nombre que quieran, el, el, el defensor de la sociedad, el defensor ciudadano, lo que ustedes quieran. Pero ese tiene que romper el monopolio de la fiscalía. Porque la corrupción está incentivada porque la fiscalía tiene el monopolio de la denuncia. Es una aduana. Si es que la fiscalía no acepta los atestados que la policía hace o otras entidades, entonces se archiva. Esa, es, ese, ese modelo es malo. Todo monopolio es malo. Y todos estos señores, los, los, los fiscales y los jueces, se protegen, se juegan con el cuento de, de la independencia, de la autonomía judicial, que no es cierto. El caso de los cuello Blancos le ha demostrado ¿no? cuál es la red, no la red de corrupción que hay entre los propios jueces. O sea, que ahí no me pueden decir que estoy hablando de cosas que no están probadas, eso está probado. Y, y solamente el caso de los blanco Blancos habrá tocado pues a, a, ni al 5% ¿no? de la red que, que, que, que sigue funcionando, porque entre ellos se protege. Sí, la consigna de Segunda República. La, la auténtica república, ¿no? Que, que, que los carros no tienen que dar. ¿Por qué no libertad de Andorumala? Porque sencillamente tiene una, una, una condena que no, ha, que todavía no se vence, y porque ahí hay un problema político, ¿no? Que está manejado desde el Ministerio de Justicia del Presidente, ¿no? Ya es político el asunto. En la derecha como reaccionaría ante la restauración no tiene armas de defensa, ¿no? y eso se lo voy a explicar otro día, ¿no? No tiene. Con la constituyente sí tiene, tiene, tiene pues que, que, que pregúnea de los viejos, tiene pues le dan en el gusto, ¿no? Tiene para hacer psicosociales, tiene para hacer campañas en todos los medios, ¿no? A pesar de que van a quieren, quieren cambiar la constitución para ocupar el poder, para hacer del Perú una, una Venezuela, una Cuba, para quedarse toda la vida. O sea, le dan el, el arma a la derecha para que, con esto del referéndum de la Asamblea Constituyente. No, bueno, los peruanos que están tal? los talentos tienen que venir al Perú, eh, con, eh, eso ya depende de Castillo. Ya, ya miren, si Castillo no entiende esto. ¿Cómo no va a querer tener una plana de 100, 200 economistas, ingenieros, médicos, lo, lo, los mejores talentos que están en, en, en, en el mundo? ¿Cómo no va, a, no va a querer tener ese Estado? Hay, hay, hay que ser demasiado, pues, señores. Ahí está, ahí está la inteligencia peruana. A mí me ha costado 32 años de mi formación política, económica, intelectual. 32 años. ¿Usted cree que a mí el Estado me ha financiado, el Estado me ha pagado, me ha dejado, no? Yo he tenido que financiar mi estudios. Y esa gente que ha gastado su dinero en el exterior, ¿ustedes creen que va a venir por sin ningún tipo de seguridad con su familia acá al Perú? No tiene que garantizarse. Mínimo nombramiento en una universidad y, y para una miseria que pagan ¿no? 5 mil 6 mil soles. A menos tiene un, un, un sueldo. Pagarle para que investiguen, ¿no? Porque tienen que quedarse a investigar, ¿no? Usar con rumbo, usar anticorrupción. Eh, eh, para mí eso es lo claro. Y eso es el tema de castigo. ¿no? Ahora no entiendo por qué no lo hace hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la razón? ¿no? Y eso me deja a mí que pensar muchas cosas. ¿no? Porque eso no depende del Congreso. Claro, es que la, la, la mafia que Caviar pues, es la que, la que le está soplando al oído, ¿no? A Castillo. Y por eso ven ustedes que cada tiempo se reúne Castillo con Verónica Mendoza, ¿no? Que es este, la, la jefa de... La, fe, la jefa de, de, de Franque, ¿no? De toda la gente, de todos los caviáres que, que llevó Franque a, a Economía, ¿no? Está en, todo, todo, todo, todo su collera, Tapiolín y todo el resto de, de gente que ha trabajado con la Villarán, ¿no? y que ha llevado pues, a, la de Lina a la ruina, ¿no? Por los contratos que ha firmado de peaje, ¿no? He estado en Ibermeta, ha estado este, en EMAPE y toda esa gente, ¿no? Hay, hay varios ahí este, que pueden ser tareas anticorrupción, que son capaces de, de hacer esa tarea, ¿no? Es una tarea histórica, ¿no? De limpiar el Perú de la corrupción. ¿no? O sea. bueno. Masón, no soy, pues soy inteligente, ¿cómo va a ser masón, este, Zambrano? Pues, pues, yo no soy ni, ni neoliberal, ni soy este, comunista, ni soy masón. pues. Ustedes si me conocen, ven mi racionalidad, este, estudiar, digamos, este, la ciencia, estudiar la política, la economía, digamos, te da otra... Otro objetivo, ¿El objetivo cuál es de un científico social? Buscar la verdad. Buscar la verdad. La verdad no es absoluta la verdad, no es relativa la verdad, es probabilística. ¿Ya? Y, y, y, y mi, mi estructura mental, digamos, por eso que estudié el doctor en psicología, más o menos ya la tengo calibrada, ¿no? Eso se forma, ¿ya? Y tengo un mecanismo de autocorrección en la cabeza. No soy dogmático, no soy fanático. Por eso que no, no puedo ser pues, este, comunista, no puedo ser este, neoliberal, porque ellos son fundamentalistas. Son dogmáticos, son fanáticos. No puedo ser masón, porque la masonería es, una, es, es, una, es, una, es un grupo, es una, una argolla que se formaba con el cuento de, de buscar el bienestar, la solidaridad entre los hermanos. No, pero para hacer negocio. Otro día hablaré de la masonería. Pena y muerte puede ser con cadena perpetua. ¿no? Bueno, el, el problema de los militares es otro. ¿eh? Esto lo tocaría en otra parte. Es una casta, como la masonería, ¿no? que tiene mucho poder. Claro, esa sería la mejor idea, ¿no es cierto? Acá lo que dice acá un, un, un amigo, ¿no? Que Castillo debería convocar a, lo, a los científicos, a los hombres más, a la inteligencia, pero bueno. Bueno, el, la, la, la palabra "zar" es un decir, ¿no? Pueden ustedes cambiarlo, ¿no? Pueden ponerle jefe anticorrupción, pueden ustedes ponerle... La, la palabra "zar" es este, una palabra equivalente a, a líder, a jefe de una organización. Un CEO. ¿Qué vos es un CEO? Es el, el, el presidente, ¿no? Ejecutivo de una gran corporación, un CEO, por, por decirle, en lugar de no le pongas a un CEO, porque es más ejecutivo. Eh, CEO, por ejemplo, este, ¿quién es el CEO o quién era en Microsoft, Bill Gates, conducía a la gran corporación? ¿A lo que es? ¿Quién es el CEO de, de, de Facebook? Mark Zuckerberg. Es el líder, es el jefe. Busquemos un jefe, es un líder que lidere, un líder antimafia, un líder anticorrupción para combatir la corrupción en todos los poderes públicos, en todas las instancias públicas, civiles o militares, que entra a todos. Julio Guzmán, este, pues es, es un hombre políticamente liquidado. ¿no? Ese escándalo de la, de, la, de la corrida, ¿no es cierto?, de, de la casa o del departamento de, de, su, de su amiga con la que estuvo, ¿no? Si no ha podido sal, salvar a una, a una mujer que está en una situación de peligro, que se corre, ¿no? ¿usted cree que va, va, va a ver por ustedes? a una amiga, enamorada, novia, amante, la que quieran, lo ¿no? que quieran ustedes, ¿no? La está dejando, la está poniendo ahí, ahí a que muera ahí. ¿eh? ¿Ustedes creen que va a, va, va, va a pelear por ustedes? No, lo, lo, solo es otro día, lo, lo puedo hablar, hay muchos cuentos, mucha fantasía en lo eso otros. Ya. Claro, eh, parte del acuerdo, parte de la hoja de ruta es el acuerdo nacional, pues el acuerdo nacional está manejado por los caviares. Es la forma como ellos, de forma muy disimulada, van sometiendo al presidente, a los ministros. ¿no? cuando dice, el acuerdo nacional no tiene razón de ser, porque los, los problemas políticos económicos de un país se, se debaten en el Congreso de la República, que se supone que es la expresión de la voluntad de los peruanos, porque son elegidos por los peruanos en elecciones democráticas. El acuerdo nacional no es elegido por nadie, ¿no? se, se sientan los señores, los, los dueños de los partidos, ven sus intereses económicos, y es un, es un modo, digamos, de, de hacer negocios. Eso no debe existir, ¿no? ¿Qué pasará con Perú Libre? Es una buena pregunta. Yo deseo que Perú Libre continúe, ¿no? Tiene derecho, ¿no? Pero tiene que limpiarse, este cerrón tiene que limpiar ahí muchas cosas que no están claras, ¿eh? Pero eso es lo de lo dinámico del centro y todo, lo, la gestión de, de Junín, que no es tan grave. de pesetas son... ¿no? Tiene que darle una explicación al, al, a los peruanos. Y creo que lo puede hacer, ¿no? Bueno, creo que para el día de hoy, este, el Foro de San, San Pablo es, es, otro, es, otro, es otro cuentazo, ¿no? No, inventado por la, por la derecha. El Foro de San Pablo es una reunión de partidos políticos, ¿no? de izquierda, de centro izquierda, que tiene sus planes, sus estrategias, ¿no? como los partidos de derecha. ¿no? El que es para este, Europa, ¿no? los partidos de derecha tienen sus internacionales ahí. So, tienen co co coalizaciones en Francia, en España, en Italia, en Bélgica, Holanda en Alemania es una cosa en otro mundo cada grupo político, todo grupo político eh, eh, busca, digamos, a gente o, o a grupos de su misma afinidad y forman, digamos agrupaciones este, internacionales Algunos le llaman foro antes se llamaba internacional, Por ejemplo había una, una primera internacional que la fundó Marx una segunda internacional que lo formaron los alemanes este, los cauchianos una tercera internacional que la fundó Lenin con los partidos comunistas que vinieron una cuarta internacional que lo fund, han fundado Trotsky y los troquistas lo de la derecha tienen una internacional liberal, ¿no? este, con sede en Europa, en, en, en Suiza, ¿no? los neoliberales y los liberales, donde rinden culto a sus, a sus líderes, ¿no? y eso no está mal. Son como las iglesias, ¿no? los, los protestantes, los católicos, tienen su fuerza pueblo tiene sus estrategias, ¿no? de pueblo, tienen su estrategia de llegar al poder. ¿no? Ya. No, la, la prensa, la, la prensa la verdad, pues, es, no solamente está, digamos, utrefacta, es una, una prensa nacional que. Defiende de intereses de la grande, del grupo de poder acá. Culpa, mucha culpa de la situación de terror la tienen ellos. ¿no? La todos estos gobiernos de corruptos han sido promovidos por ellos. Ellos le hicieron la campaña en la televisión, en la radio, en los medios. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que le paguen con contratos publicitarios anuales? 200, 300, 400 millones. Depende, ¿no? De la forma como trataba. Toledo pagó, Toledo pagó bien, ¿no es si cierto? Le, le regaló un canal de televisión, el canal 4. Se lo quitó a un grupo y se lo dio a otro grupo, ¿no? Hacen negocios, ¿no? Universidades empresas. Entonces está falta acá, no prensa libre, ustedes no crean, no crean el cuento de que son independientes estos que aparecen en la televisión. Ahora y también lo de Willas, ¿no? El bloque de derecha tiene empresas este, su, su, su mascarón de prueba de Willas, Yo ¿no? la verdad que estoy... Una gente me estaba informando, ¿no? De lo que, ¿Qué interés tiene el señor Erasmobón y toda la también La UBOM para mantener un canal, digamos, donde están este, confrontando así directamente con un gobierno, ¿no es cierto? Porque en, en, en el mundo de los negocios, ¿no es cierto?, eh, según la lógica de mercado y de los liberales, siempre hay un interés escondido de tipo económico. ¿Qué cosa es lo que nos mueve a Wong, no es cierto?, a financiar todo un proyecto político para, para este, tumbar un gobierno, porque ese es el proyecto político, ¿no? El objetivo final de toda esa campaña de Willax es este, tumbar a Castillo, ¿no?, meter preso a Cerrón, con el cuento de que son demócratas, o con el cuento de que van a defender, digamos, la, al país, ¿no?, la sociedad del comunismo. Es mentira eso. Es el pretexto. Entonces, el asunto ahí es este: la familia Wong. ¿Por qué financia? ¿Saben lo que pasa? Porque no puedo, no puedo hacer en YouTube porque tengo mucho trabajo. Tengo que. No dimensiona, no. no, no, no, no, no, no y tengo que trabajar. Trabajo más o menos 12 horas a diario. Y a, y a, a, a en forma ajustada hago este programa este, los sábados. Tengo que enseñar. Tengo que pagar planilla de, de, de mucha gente. Tengo que escribir. No, ese es el problema. ¿no? Ah, yo soy periodista profesional, por si acaso. Soy periodista colegiado, este es mi carnet de colegiatura de, del Colegio de Periodistas del Perú. Mi registro es 1577, ahora está, firmado por el licano. Aparte de ser este abogado colegiado, ¿no? economista. O sea, si les hablo yo a ustedes, ¿no? es Porque me hay que he o sea, He aprendido algo, de, estudiado comunicaciones también, ¿no? Porque alguna gente sale, como mono, como metralleta a hablar, a hablar tontería y media. No me gusta ni especular. Por eso les agradezco las preguntas que, que me hacen para poder aclarar Cambiar ministro todavía no. Que baje la marea, Castillo. Que baje la marea. El problema del doctor Aníbal Torres, que es un profesor colega mío en San Marcos, es que él... No... Tiene que darse cuenta que a él lo están indisponiendo los medios de comunicación. Él no tiene mucha experiencia en medios de comunicación. Los periodistas van con las preguntas preparadas para que él ataque a otro... Político, por ejemplo, lo, lo quieren usar a él para atacar a Cerrón y, y que se profundice, digamos, esa, esa, esa tensión. Aníbal es un buen civilista, es su especialidad. Civilista es un abogado civilista. Es un tipo, me parece, me parece honesto. Eso es mucho menor que él, pues, ¿no es cierto? Pero no es por bonidad, ¿no? Pero tengo más grados que él. Yo. Tengo siete tiene uno más. No, al Banco Mundial no le interesa la reforma agraria. Algo que le interesa, mire, al Banco Mundial y Fondo Monetario, lo que, interesa, lo que le interesa es que el Perú, el señor Frank, le pague la deuda externa a, a los bancos internacionales. A toda la gran banca internacional. Así religiosamente. Eso es lo que le interesa. Monitorear la economía del Perú. Que no se salgan del decálogo del consenso de Washington ya que cumplan la directiva del Fondo Monetario del, del Banco Mundial, al que está alineado no de ahora, de hace más de 10 años atrás. Y yo les pregunto a ustedes, y con eso termino, ¿el, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y todas las entidades internacionales monitorean e intervienen todas las economías latinoamericanas. Por ejemplo, si, si el Perú sale de... Un ejemplo, ¿eh? hay muchos. Sale de, de, de la franja, ¿no? De, por ejemplo, si, si sale una franja de, de 10% de, de déficit presupuestal, Inmediatamente te caen los interventores este, del Banco Mundial y del Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que bajes este para que bajes el déficit. ¿no? Porque si no bajas el déficit, te bloquean todo la, el problema este, de, de convenio que hay a nivel, a nivel mundial. Te bloquean la posibilidad de crédito, préstamos, te bloquean tu capacidad de exportación. Pero la pregunta, ¿ustedes creen que el Banco Mundial interviene en la economía norteamericano, el déficit fiscal ahí de, de la economía norteamericana y, la, y sobre todo la deuda externa norteamericana, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos en estos momentos es 25 trillones más o menos de, de dólares. 25 trillones. O sea, 25 más, más 12 ceros. 25 mil millones de, millones de millones de millones de dólares. El presupuesto de... Para que tengan una idea, ¿no? con esto termino. Que me parece la, la, es importante PBI de Estados Unidos. 25 trillones de dólares. El PBI del Perú es 0.20 trillones. Y el PBI de China en estos momentos está por los 23 trillones. Y que se con al Perú, que no llega a un trillón, 0.20. 0.20, 0.2, el, el, el PBI de, de los bingos es este 25 trillones. La deuda, la deuda externa, no es cierto, la deuda externa de la deuda pública, mejor dicho, de Estados Unidos está volteando los 27 trillones. Una cosa es el PBI, otra cosa es la deuda. 27 trillones es, es superior a su PBI y la deuda externa del Perú, más o menos estamos ahorita en otros de 50 mil millones de dólares. ¿Qué poco, no? 50 mil millones de dólares que no llega sería más o menos eh, en decimales sería 0.05 trillones. O sea, la deuda externa de Perú es 0.05 trillones, 50 millones de dólares. Y la deuda externa de pues, la deuda pública americana es de 27 trillones. Acá está volando. pues. Si tiene una deuda que es superior a su producción. La pregunta es, ¿no? la pregunta es, ustedes creen, ustedes creen. Que el Fondo Monetario va a ir al, al Secretario de Economía del Tesoro de Estados Unidos a, o al, a, la, a, la, a la Reserva Federal a pedir la explicación de la, de la cuenta. ¿Por qué tú tienes 27 trillones de deuda pública? ¿Por qué emites tú muchos bonos? ¿Por qué emites muchos billetes? ¿Por qué emites mucho circulante? ¿Por qué emites muchos dólares, mucho papel y no tiene, y no tiene este sustento económico? Jamás. Pero nosotros que tenemos 0.005 de, de deuda, nosotros apenas nos pasemos, digamos, de... De dos o tres puntos, inmediatamente uno se termina. ¿No? Somos una economía intervenida, somos una economía zombie. Miren, una economía intervenida, una economía zombie, una economía que se maneja en, en el piloto automático, y que evidentemente, pues, los últimos 30 años, ¿ha habido crecimiento económico? Claro que sí ha habido crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo. Es un crecimiento de tipo monetario que no se refleja en el bienestar de la población. porque si no, no tendríamos, más o menos tenemos ahorita, estamos en el, el rango de 30.5% de, de pobres en el Perú. No se explicaría. Si, si hubiera habido pues, este crecimiento en el Perú, desarrollo eh, con el neoliberalismo, todo el mundo tenía computadoras, carros, todo el mundo podría comer, tendría trabajo, sueldo. Y eso no va a suceder jamás mientras mantengamos el modelo económico neoliberal extractivista, ¿no? Si va a exportadores, de piedras, de materias primas, y mercado para ellos, mercado para sus productos. Ya, ese modelo ellos lo quieren perpetuar por toda la eternidad. O sea, el Perú no es un país viable, el Perú no es un país viable mientras permanezca en ese mueble económico. Salidas. Tenemos que hacer lo que ha hecho China, lo que ha hecho Corea del Sur, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Singapur. Lo que ha hecho Taiwán, si quieren ustedes. Lo que ha hecho Japón. Para tener una economía autosuficiente, industrializada, con cierta autonomía, para poder tener presencia en el sistema económico mundial. ¿Eso se puede conseguir con el modelo que tenemos actualmente? No. Es imposible. ¿De quién depende? Depende del pueblo. El pueblo se concientiza, el pueblo entiende que ese modelo ha fracasado, que solamente lo defienden grupos económicos, que lo, lo defiende el comercio, lo defienden estos medios de comunicación, lo defienden los partidos de derecha, los partidos de, de, del bloque neoliberal fascista, si entienden eso, que hay otra posibilidad, otro modelo que no es el modelo cubano ni el modelo venezolano, que para mí también son inviables para el Perú, que hay un tercer modelo que es posible implementarlo en el Perú para salir de, del atraso y entrar por la vía del desarrollo, si entienden eso, entonces el Perú va a cambiar. Tenemos la gran potencia mundial que, que tenemos que ser, ¿no? Porque nosotros culturalmente somos cultura milenaria, ¿no? Como, como los chinos. Estados Unidos no es cultura milenaria. Estados Unidos nació al mundo en 1776 como Estado independiente. Pero en menos de 250 años se convirtió en una potencia mundial. Y ahora los chinos lo no están desplazando. Por aquí hay razones económicas que le podría explicar y mostrar. Señores, empecé a las 8, son las Son las 15. Les agradezco la atención y estaremos este, comunicando, pues, si es, probablemente la próxima semana, si hay posibilidades, en el próximo sábado les mandaré el mensaje del caso. Les agradezco su atención, ojalá que lo que les he dicho, les sirva a ustedes para tomar su decisión. Compartan esta publicación, denle un like si les ha gustado, compartan para que otros peruanos se informen y puedan conocer que el Perú puede ser potencia mundial, que el Perú tiene salidas, una mejor vida para millones de peruanos, para sus familias, para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, tataranietos. Porque no los condenen ustedes a seguir siendo pobres y a estar encadenados, ¿no? A un modelo que ha fracasado en nuestro país y en toda América. Muchas gracias. Saludos.